¿Cree usted que Sandra Bejrocal debería perdonar a Yomel el Meloso? Claro que sí. Merece una oportunidad, ¿verdad? Claro, porque, por ejemplo, la persona tiende a confundirse y tienden a cometer errores. Pero siempre y cuando él, por ejemplo, reconozca ese error o, o, o esté, por ejemplo, que quiera cambiar su postura, él lo puede perdonar siempre y cuando él esté dispuesto a cambiar. Tiene que cambiar la postura, ¿verdad? Claro. Y también su forma de ser, y también su actuar, y todo lo que tenga que ver relacionado con, con, entre ellos dos. ¿A perdonar el meloso? Sí, claro. Merece una oportunidad, ¿verdad? Claro. Perdonar al meloso. sandra Berroca, perdonar. ¿A Yomel, el meloso? Bueno, bro, ¿qué te digo? Yo no. <risa> pero tú crees que podría dar un chance a ella. Es que yo no soy farandulero, no te sé. No, pues tú le dices sí o no. Un chance. Bueno, yo qué te digo, mira, la, la gente, la persona no es perfecta, cada quien comete sus errores, pero según lo que yo he visto en la entrevista, el pana está arrepentido, puede hacer que le dé una oportunidad, ¿por qué no? Bueno, more, yo te voy a decir algo, nadie es perfecto, ella puede perdonarlo y tal vez no puede perdonarlo. Como ella quiera, dime tú. Pero un chancecito, ¿verdad?, pudiera darle. Claro, eso depende de lo que ella quiera y de lo que él le haya hecho, digo yo. Muchas gracias. Quería a Sandra Bejrocal perdonar a Yomer y Meloso. Sí. ¿Por qué? <risa> Ay, Dios. Sí. ¿Por qué? <risa> no sabe por qué. <risa> no. Yo no sé de quién me están hablando. No. ¿Por qué no? Bueno, porque lo que él hizo estuvo mal y debió de haber pensado antes de actuar. Muchas gracias. No. ¿Por qué No. Porque cosas así no se perdonan. Yeah. Sentimiento, ¿eh? Uh -huh. Muchas gracias. ¿Cree usted que Sandra Berrocal debería perdonar a yo, me Meloso? No. Bueno, loco. Para yo decirte esa vaina, eso es decisión de ella, yo no tengo que meterme en eso. Sí, pero tú puedes decir sí o no. Bueno, por, si ella considera, puede ser que sí, pero depende de esa situación, mira, esa decisión va a estar fuerte. Bueno. La cosa está complicada porque vea, se so perdone así. Puede ser que sí, porque imagina... Tú dices que no, tú dices que no. Bueno, realmente digo que no. Muchas gracias.